Esta exposición ha nacido de una relación de complicidad, de gran amistad, de trabajo desde muchos años con el Centro Pompidou, en particular con Brigitte Leal, que, con quien he trabajado desde muchos años sobre este proyecto inédito, sobre la figura de Kant Weiler. Es una exposición inédita, es una exposición que nos cuenta la vida de un hombre importante en la historia del arte del siglo XX con muchos compromisos con su época. Un hombre víctima de los traumas de su época, que Will, de Francia como ciudadano alemán, que Will como rubio en la época de la barbarie nazi. Es una historia que nos cuenta la historia de arte desde el cubismo hasta el último Picasso, pasando con todos estos artistas que han sido defendidos por sus tres galerías a través de muchos años del siglo XX. Estamos en la última sala, las dos últimas salas de esta exposición muy grande. que Es, es una exposición que es un poemario, es una novela que tiene muchos capítulos. Teníamos el Inquipit, el primer capítulo, donde se podía ver fotografías de Jacqueline Rock, Última mujer de Picasso, Fotografía donde se ve Picasso haciendo el retrato de Kahnweiler, retrato que teníamos el original en la primera sala, antes de la sala cubista, y ahora mismo vemos las litografías de nuestra propia colección. Tenemos fotos de Kahnweiler, que está aquí con el director de los museos de la época al final de los años 60, delante de este retrato. Tenemos que enseñar también esta relación que ha tener uh, Canvailler a través no solamente de Picasso, pero a través de artistas de aquí que ha defendido, que ha vendido a nivel del mercado internacional, que sea Togorés o Manolo Huguet. La exposición, como un poema, empezó con una sala maravillosa sobre el cubismo, que con, con, obla fundamental de Georges Braque, de Fernand Léger, de Juan Gris, el querido artista de, de Canvailler, obras menos conocidas y se hiciera como una explosión de color, de juventud, del final de su vida, de los años 60, el último Picasso que había sido presentado en 73, el año de su muerte.